hola a todos bienvenidos al canal matidia el canal en el que solemos hablar de la inversión en bienes tangibles es decir en aquellos bienes que no son virtuales que no son digitales sino que podemos poseer en nuestras manos y guardar bajo nuestra custodia en uno de los últimos vídeos que hablaba sobre los errores que cometemos muchas veces cuando invertimos en metales preciosos en plata y oro Comentaba que uno de los errores más comunes es el de invertir dinero que a corto plazo vamos a necesitar. En este sentido, he de decir que incluso aunque seamos prudentes y siempre invirtamos dinero que teóricamente no vamos a necesitar, sabemos que la vida es compleja y que muchas veces suceden imprevistos, suceden accidentes, tenemos un empeoramiento de nuestra salud o alguno de nuestros familiares y de pronto necesitamos ese dinero que teóricamente no íbamos a necesitar. En este caso puede suceder que como la inversión en metales, tanto en plata como en oro, es siempre a largo plazo, en este momento no nos convenga vender ese dinero y sin embargo tenemos que venderlo incluso a pérdidas. Para estas ocasiones, normalmente los grandes tenedores, los bancos de lingotes, los distribuidores de lingotes y monedas, de productos de oro y de plata, tienen previsto un seguro. Nosotros también, en menor medida, podemos asegurar el valor de nuestras inversiones en metales con un procedimiento relativamente sencillo. La herramienta que se suele utilizar para cubrir las posiciones en metales preciosos es una herramienta que se utiliza también bastante habitualmente para cubrir posiciones en acciones en los fondos de inversión. Consiste en utilizar derivados en corto, es decir, en la dirección opuesta a la que nosotros hemos eh, puesto en metales preciosos, que es una dirección en largo, es decir, hemos comprado para que en caso de que se produzcan pérdidas estas pérdidas en el precio de los metales preciosos que tenemos almacenados se puedan ver compensadas por las ganancias que las inversiones en corto es decir que las inversiones que se ven favorecidas por esta bajada de precio que nos proporcionan los derivados que hemos adquirido o que hemos activado para eso tenemos que recordar que con los derivados de acciones o de otros subyacentes como pueden ser los metales preciosos, nos permiten invertir tanto al alza como a la baja, es decir, comprar determinados eh, activos para esperar a que suba su precio o vender determinados activos para esperando que baje su precio. Esto, sobre todo cuando estamos hablando de invertir en corto, al principio, si no tenemos mucha experiencia o alguna experiencia sobre el tema, nos resulta un poco extraño. Voy a recordar aquí un, cómo funciona el tema de las inversiones en corto para que entendáis cómo nosotros en un determinado momento podemos hacer que tengamos ganancias cuando el precio del metal, tanto sea el oro o la plata, bajen.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 una serie de piezas de plata o de oro por ejemplo imaginemos que hemos comprado 500 onzas tenemos almacenadas 500 onzas de plata lo que tendremos que preparar es una estrategia según la cual si el precio de la plata baja de una determinada eh, cifra de un determinado precio que nosotros consideramos crítico es decir existen precios que se denominan soportes que si son eh, superados quiere decir en el sentido de que si baja más que ese soporte es eh, casi seguro que el precio se va a desplomar en los próximos días hasta cotas mucho más bajas bien tenemos que preparar una estrategia de forma que si el precio de la plata se eh, se baja o cae por debajo de ese soporte eh, automáticamente se active la venta de una serie de onzas, de onzas papel, de onzas que son derivados, igual o al menos igual en valor a las que tenemos compradas, de manera que el dinero que vayamos perdiendo por la bajada del precio de la plata, que es relativo a las onzas que tenemos compradas, se vea compensado por el que vamos ganando por las onzas digitales que hemos vendido. Habrá que, tres aspectos que serán fundamentales a la hora de establecer esta operación de cobertura. La primera será determinar exactamente la cantidad que necesitamos para cubrir eh, nuestras onzas, en concreto en este caso serían nuestras onzas de plata, porque evidentemente le, las onzas eh, que son de papel, es decir, las onzas que son eh, digitales, realmente llevan el precio estricto del spot ni no tienen prima mientras que las onzas que nosotros hemos comprado hemos pagado más dinero que, que el spot y el valor que tienen en un determinado momento pues es superior por lo tanto tendríamos que comprar perdón o tendríamos que vender más onzas que las que tenemos para que la cobertura del capital sea aproximadamente la misma el segundo aspecto importante a tener en cuenta sería determinar exactamente el nivel de bajada en el que se nos van a a activar estas ventas porque eh, claro tiene que ser un nivel que sea un nivel estratégico un, un soporte perforado estratégico y eso bueno para eso tenemos que tener un, un cierto conocimiento de análisis técnico o simplemente consultar en alguna página o en algún asesor exactamente cuáles son día a día los niveles soporte importantes que la plata tendría que respetar una vez que se nos activa la venta, la venta como seguro de esta cantidad en sentido contrario a la que tenemos, tenemos que vigilar día a día la posición, porque puede suceder que, aunque hayamos pensado que se trataba de un soporte estratégico, la, eh, el dirección, la dirección del precio se dé la vuelta y empiece a subir otra vez, en cuyo caso eh, lo que va a suceder es que esta posición de cobertura se va a poner en nuestra contra y va a empezar a perder dinero. Por lo que tendríamos que tener un stop preparado, de manera que si por las circunstancias que fuere se diera vuelta la posición, el precio, pues automáticamente se cerrara esta posición para que no se pusiera en nuestra contra. Un aspecto que no os quiero ocultar es que si no estáis familiarizados con el mundo de los derivados, en concreto de los CFDs, que sería el instrumento financiero con el cual haríamos esta operación de cobertura, eh, no os lo recomiendo que os metáis de golpe, sino que antes practiquéis, bien sea en una cuenta demo o bien haciendo otras operaciones, cómo funciona el tema de los derivados. Os recuerdo que tengo algún vídeo que os dejaré por aquí eh, en el que hablo cómo especular con oro y plata con, con los derivados. Y porque si no, eh, realmente el seguro que vamos a hacer se puede volver en nuestra contra como imagino que muchos os habréis hecho un poco de lío con todo esto voy a intentar explicarlo con un ejemplo concreto que es como mejor se va a entender bueno vamos a ver un ejemplo vamos a suponer que hemos comprado de golpe o a lo largo de unos cuantos años pues 500 onzas de plata eh, física es decir las tenemos guardadas en casa en el banco o lo que sea y en un determinado momento pues queremos eh, tener un seguro de que si bajase el precio podríamos eh, disponer de ese dinero que tenemos ahí invertido aunque aunque mm, estuviéramos perdiendo dinero bien entonces eh, esto es una gráfica de la plata eh, en un espacio temporal diario es decir cada barrita nos indica un día y estos son una página de CFDs de contratos por diferencias que ya lo hemos explicado en otro vídeo un poco pues es una forma de invertir en oro y plata sin tener oro y plata bien entonces eh, lo que haríamos sería primero intentar eh, ver qué cantidad necesitaríamos eh, comprar de de onfas para cubrir nuestras 500 onzas de plata física. Pues tendría que ser un poco más. En este caso en concreto estamos aquí viendo que cada contrato tiene 500 onzas. Luego yo pondría como seguro pues un, un contrato y medio. Es decir, eh, en vez de 500 pues 750. Entonces nos iríamos aquí y para preparar la orden de seguro pondríamos uno no, 1... 5. Bien, entonces eh, lo que vamos a determinar ahora es el nivel de activación de, de esa orden de venta. ¿Eh? Entonces veis que aquí estamos puestos eh, no en operación sino en orden. Le vamos a dar a vender. Es decir, la orden va a ser de vender 750, es decir, contrato y medio de 500 onzas de plata. ¿Cuándo? Pues cuando el precio baje de un soporte eh, que decidamos bien los soportes pueden ser identificados soportes a, a, a corto plazo a medio plazo o a largo plazo nosotros estamos invirtiendo a largo plazo es decir no queremos que se nos active el seguro porque el precio baje eh, durante unos días o, o una semana sino que eh, quiero que queremos que se nos active el seguro cuando el precio la, la plata haya cambiado de tendencia primaria y esté a la baja realmente para eso necesitaremos identificar un so soporte que sea importante bien estamos aquí en el intervalo diario pues podemos ver como por aquí pues tenemos eh, un precio que en el cual pues eh, se ha ido apoyando varias veces eh, y que le cuesta eh, superar que son aproximadamente los 24 dólares que aquí también nos ha pegado una vez que ha caído ha rebotado eh, y aquí cuando estaba subiendo pues le costaba taladrarlo ¿Qué quiere decir esto? Pues que teóricamente si bajásemos de los 24 dólares es posible que se nos disparase a la baja. Pero ¿se nos dispararía a la baja por cuánto tiempo? Pues a lo mejor no por mucho, porque aquí vemos pues que ha bajado hasta casi los 22 y ha vuelto a subir. Nosotros no queremos que se nos active el seguro por una bajada que sea de dos o tres semanas, porque tampoco es previsible que en dos o tres semanas vayamos a necesitar el dinero de las onzas. Queremos, repito, que queremos que se nos active cuando la plata, de repente, por las circunstancias que fueren, imagínate que se, voy a decir una chorrada, pero, que se encuentre un asteroide lleno de plata y de repente el precio de la plata se hunde. no Entonces vamos a irnos a un a un intervalo de tiempo mayor, como pueda ser eh, semanal o incluso mensual, ¿no? Bien, entonces digamos que esto es, fíjate, desde 2005 lo que ha ido haciendo la plata, el subidón que tuvo en 2011, luego la bajada, luego la subida que tuvo el año pasado y estamos para aquí. Entonces, ¿qué podemos pensar? Pues que si de repente, por lo que fuere, la plata nos bajase hasta hasta 21, aunque estamos en 25. Pues eh, sería previsible que, que la plata pues ha cambiado de, de, de tendencia por las circunstancias que fuere, ¿no? Pues podríamos poner, por ejemplo, que se activase el seguro en, en 22. ¿no? Si nos llega por aquí, a esta zona de aquí, pues eh, es posible que nos empiece a hacer algún dibujo hacia aquí. ¿no? Entonces, bien, le pondríamos el nivel de precio en el que se activa, pues 25 veis que se lo vamos a poner muy abajo, voy a poner esto porque si no, 22 vale, ahí, es decir, si nos supera este, este, este nivel de soporte, pues eh, se nos activaría el seguro Podríamos ponerlo más arriba, pero entonces tendríamos que estar vigilando mucho más las posiciones día a día porque eh, la perforación del soporte y que se nos activase el seguro, la cobertura, eh, podría ser una cosa que sería válida durante durante unos simplemente unos días o unas, unas semanas, porque luego el precio podría volver a dar la, la vuelta. Entonces, claro, a esta activación del soporte que nos va a poner a vender este precio tendríamos que fijarle también un stop es decir si de repente baja hasta aquí y, y vuelve a subir otra vez para arriba porque como ha hecho aquí por ejemplo que ha, ha pegado, ha pegado este hasta aquí y luego ha vuelto a subir pues entonces inmediatamente tendríamos que cerrar la posición del seguro para que no se nos vuelva a nuestra contra evidentemente lo más fácil para eso es vigilarlo todos los días pero si no lo quisiéramos eh, vigilar pues eh, podríamos ponerle el stop ¿no? Entonces, eh, esto estaría en 2204, pues un poco más, 2207, ¿eh? lo veis aquí, ¿no? Se nos está marcando en rojo, ¿no? Lo, lo movemos, lo podemos incluso mover, creo que lo podemos mover, no sé por qué no me deja, bueno, es igual, lo, lo subimos con esto, Ya hagamos que cuanto ponemos el stop más alejado, ¿eh? más para arriba se nos mete, entonces, aquí lo que sucedería es que si la plata baja y supera este nivel de 22 de 22 dólares la onza se nos activaría el seguro venderíamos eh, pues eso 1,5 750 onzas y en caso de que juguetonamente se nos diera la vuelta a través de subir para arriba se nos anularía el seguro evidentemente como podéis imaginar todas estas cosas puede tener un costo un costo de pérdidas ¿no? porque entre entre la distancia de que se nos active y el seguro pues ahí eso es lo que indica que esto es complicado de hacer hay que estar muy encima no pero bueno, también tenemos que asumir ese costo de, de asegurar la posición, de asegurar nuestra posición en, en físico, porque si tenemos una casa y le hacemos una, un seguro, pues todos los años hay que pagar la prima y teóricamente es un dinero que va a ninguna parte. Si nuestra casa no se nos incendia nunca, pues jamás eh, haremos uso del seguro. Bueno, como ya habéis visto, uno de los problemas o, bueno, o de las eh, dudas que podéis intuir es en un momento dado que la plata cambia de dirección empieza a bajar como loca eh, cuando cerramos la posición de nuestro, nuestra cobertura, de nuestro seguro. Bien, bueno, pues ahí hay diversas estrategias posibles y lo que necesitamos es eh, recuperar una parte de, del dinero invertido porque tenemos una necesidad y pensamos que a, a largo plazo a largo plazo la plata acabará dando la vuelta y volverá a subir otra vez. Pues cuando tengamos ese dinero cerramos la posición de venta, se acabó el seguro, pero bueno, pues igual hemos obtenido ahí 7000 7.000 dólares que tenemos pues para la necesidad esta que teníamos luego claro es cuestión de que ya no tenemos seguro y pero bueno hemos hemos ganado 7.000 dólares eh, también podemos cerrar todas las posiciones en un momento dado es decir vender toda la plata física a un precio más bajo y cubrir esas pérdidas con, con el dinero eh, o simplemente pues no hacemos nada claro en el momento que la plata empiece a subir otra vez eh, esas ganancias que tenemos con la cobertura sería interesante ir cerrándolas para conseguir ahí encima unos beneficios ¿no? eh, porque si somos realmente hábiles en, en esta jugada encima todavía igual podemos ganar dinero bueno, espero que haya sido este vídeo de vuestro interés, ya que es un poco técnico, que no va a ser eh, de utilidad para todos vosotros. No os recomiendo que os metáis también muy a la ligera, sino gente que ya tenga bastante cantidad de dinero en oro o plata. Bueno, pues lo único, recomendaros que os suscribáis por favor a, al canal si os interesan estos temas, porque me ayuda mucho a crecer y a poder financiar el tiempo que le dedico a estos vídeos. Y si os ha gustado, pues que le deis al like y por supuesto que hagáis todos los comentarios que, que queráis, que esto enriquece mucho la información de este vídeo. Pues sin más, nos vemos en el próximo. Hasta pronto.